Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a un auténtico vendedor, o eso dice él, eso dice él, así que hoy vamos a comprobarlo y tengo aquí a Jorge Coronado, el hermano secreto de Coronado. No, no, no, no tengo yo vinculación con famoso, no, y sí, lo de que, que digo, que dice. él dice que es vendedor, digo, digo que soy vendedor. Sí, vale, bien, bien, soy vendedor. buenas tardes Jorge. Buenas tardes, cuéntame. Nada, hombre. Aquí estás en Café con Quijote y vamos a hacer la primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados. es ¿Quién es Jorge Coronado? Pero sobre todo, ¿quién era antes de lo que antes, llegaba? Este lo que llegaba de, pues, El antes. Ronald, eso, es vendedor. Antes de ser vendedor, él tenía muchos cargos. En su agencia de marketing digital, que tenían que, pues, cargos así como muy largos en inglés, Kate, a manager y cosas de eso, hasta que se hartó y puso lo de vendedor y antes de ser vendedor durante muchos años fue locutor y presentador de televisión vale bueno, preso, pero... Salió, ¿no? o sea, es... bueno pero eso es un resumen muy resumido de lo que yo quiero hombre Jorge claro pues, na... oye eh, encantado se acabó la entrevista no no no podemos decirte venga desarrolla un poco más que si has sido locutor yo, seguro que yo, tienes palique claro yo eh, yo estu... cuando yo estoy en la uni eh, eh, aquí en la costa del Sol es muy habitual ser eh, tener una, algún empleo de estos veraniegos relacionado con la hostelería, ¿no? De camarero, el típico de pisero y cosas de esas. Pero a mí no solo no me gustaba, sino además como tengo una torpeza legendaria, pues mi padre me colocó en un restaurante y rompí, eso se lo Jordi, o sea, Rompí 48 platos. O, cuare... o sea, 48 contados. De, de una tacada, sí, sí, de una tacada. Y entonces claro, se dieron cuenta de que no no era lo mío. Y entonces empecé con 16 años, tuve mi primer trabajo de ventas que fue en un mercadillo, vendía cuadros, ah, y a raíz de ahí pues, he tenido muchísimos trabajos relacionados con las ventas durante mi etapa universitaria, de sí. todo he vendido pintura, vino, eh, logística, no sé, la comercial, ¿no? lo que se entiende como comercial, sí. y con eso me pagaba la carrera. Y cuando salí de la universidad seguí trabajando como comercial, lo que pasa que por eh, una historia de una pareja que tenía, le ofrecieron un trabajo en televisión, aunque no era lo que yo había estudiado, yo estudio otra cosa que no tiene que ver, y me eh, eh, le consiguió mi padre un casting, no fue, fui yo, eso se lo conté a Víctor Correa. Y me cogieron por primera vez en televisión para hacer una sustitución y estuve trabajando por muchísimos años, Rodríguez. Pues tenía yo entonces 24 años, que recordar, y estuve trabajando, tengo ahora 46, pues hasta los 42, me parece. Dios, o sea, sí, toda la vida. Y 20 años relacionado con los medios, lo que pasa que también en aquellos tiempos vendías, otra forma de vender y que es lo que me gusta, porque a mí lo de la locución y la tele me parece muy glamuroso, pero no era lo mío. Bueno, te estás haciendo algo que no es lo tuyo, que tú sientes que no te gusta, pues por muy bonito que parezca, no, no, no lo disfrutas. Y en el año 2019 dejé el mundo de los medios y me fui de la, de la emisora en la que trabajaba y decidimos montar mi primer emprendimiento, ¿no? que fue una pequeña agencia, luego tenemos ya una más grande, y desde hace tres años ya trabajo como parte de mis negocios, el tema de mi marca personal, como formador en ventas, con mis podcasts y mis historias, y me dedico realmente a vender, porque siempre vendemos algo, ¿no? En mi caso, pues me vendo a mí mismo. <risa> <risa> Parece un poco raro, pero, pero sí es así. no Lo hago de muchas maneras diferentes. ¿no? Tú, como copy, también eres vendedor. Al final lo que hacemos es vender con las palabras. Claro. Yo utilizo por pues, muchísimas más estrategias. ¿no? Diferentes, en, en mi caso. Pero cualquier emprendedor, cualquier persona en general, debe tener unas habilidades mínimas de venta, de persuasión, para la vida. Porque vender, vender es vivir. Y si no sabes vender, lo pasas muy, muy, muy mal en la vida de los americanos. Este gran cardón no dice eso de vendes o te venden. Que me parece un poco salvaje, pero no deja de ser cierto. ¿No? El tema de, de tener ciertas habilidades, porque yo, por ejemplo, de, negociamos todos los días, yo negocio con mi niño pequeño de tres años que se coma la sopa que no le gusta, o que se acuesta a su hora, o que se meta en la bañera, por decirte algo, o, o la película que vamos a ver a la noche mi mujer y yo, tiene que elegirla uno, Entonces, todas esas cosas, que son así como muy cotidianas, tienen una parte implícita de venta. Y entonces dominar determinadas estrategias. Y luego también me puse a dar formación en ventas porque en, ese, en esa parte, digamos, de la agencia de marketing, durante algunos años me dediqué al, te al tema del sector inmobiliario. Tuve un podcast uh -huh. muy conocido, de, de, de, dirigido a los agentes inmobiliarios, que no había, no, por lo menos yo no conocía en habla hispana ninguno. Y lo tuve durante tres años, que recordar, un podcast diario, muy duro hacer un podcast diario. Pero, pero, claro, en ese podcast diario que lo hacíamos, llegué a tener cinco colaboradores en el podcast, eh, sí. hacíamos unos episodios los jueves de ventas y me daba formación de ventas para el sector inmobiliario, empezaron a llamar empresas que nada tenían que ver con el sector. Y ahí fue cuando me di cuenta de que aparte de que hay empresas, que bueno, las empresas grandes necesitan comerciales y que sepan vender, que también había mucho emprendedor que tenía ideas muy buenísimas y mucho talento, pero que fallaba en esa parte de la red. Es decir, que vale. sacaban un proyecto, un proyecto que funcionaba muy bien, que era una idea, una gran idea, ¿no? Gente, no sé, programadores, diseñadores, en fin. Pero a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarse con un cliente... Yo ahora, por ejemplo, que tengo consultorías uno a uno, los veo mucho, ¿no? Que, me, que me se sientan y hay, hay, hay... Esto es muy marciano, lo que te voy a contar, Rosy. El, el Hay... Uno de los principales errores no es que sea no vender sino no saber que eh, para vender bien tienes que saber lo más importante es descartar aquellos clientes con los que no te interesa trabajar. Y me encuentro muchos chicos que contactan conmigo. Chicos, he tenido ahora mismo esta tarde en una consultoría hablando sobre eso, que tienen un, un negocio parecido al mío, una agencia digital, una agencia de marketing digital, o se dedican a una agencia social media, lo que sea, y se ven atrapados a nivel económico porque aceptaron en su momento trabajar con gente que les perreaba el precio, que les trataba muy mal. Y han llegado al punto de que no se pueden permitir dejar a esos clientes porque eh, el, el, el, lo poco que ganan lo ganan gracias a ellos. Vale. Y si los perdieran se les, va el, se les hunde el barco. Pero el tener esos clientes hace que no puedan coger clientes buenos que les permitirían escalar. Total, nunca. Hemos estado intentando <risa> encontrar alguna estrategia a ver cómo lo saco yo de esa car carrera de la rata del emprendedor porque son cosas que a mí también me ha pasado. Yo todavía hoy en la agencia. Yo ya me he quitado, te voy a decir, el 99% de los clientes malos, pero al principio cometí esos errores y, y todavía arrastro algunos clientes que dicen, yo como pues, estoy trabajando para este con... hablando mal y pronto con la mierda que me paga el calor que da y, y, y, y, lo, y lo mal que me llevo ¿no? <risa> es bueno, que, que me casas hasta mal eso te... <risa> se lo dije por teléfono que me casas tan mal ¿no? quiero trabajar más contigo pero, pero es así ¿sí? <risa> y eso, y, sí, sí, sí, y el, fíjate el, el, el, el ahora he ahora lanzó un proyecto nuevo que lanzó un fanzine, vale. pero estaba preparando un un curso que me parece súper. O sea, que yo soy como, como el antigurú, ¿no? Y entonces yo hago formaciones y publicaciones en LinkedIn y cosas así, que nada tienen que ver con lo que hace la gente. La última, para que lo sepa lo que nos están viendo, la última publicación que he hecho, cuando estoy viendo esta grabación, eh, salía yo vestido de Joaquín del Betis, ¿no? <risa> <risa> <¿Sí, David? risa> la, salió el otro día que te dije, ya tenía que haber sido de sido bombero todavía. ¿no? <risa> que no te creas que no la estoy preparando, ¿no? <risa> <risa> pero, pero conté con eso. Funciona muy bien porque ya te sabes mi forma de ser, que soy muy claro. gamberro ¿no? y, y muy punky Y, y el, el curso se llamaba Tarjeta Roja. Se llama Tarjeta Roja para que Más, cuando tú eh. te sientes con un cliente eh, te, veas es, esos indicadores que te dicen cuidado, que tarjeta roja, expulsión directa o no me interesa trabajar contigo. Que no son tan difíciles. ¿eh? Muchas veces son cuestiones de sentido común. Claro. Que es lo que pasa que claro, muchas veces cuando la gente empieza, o es emprendedora y tal, o estás pendiente... De... Que yo conozco y he pasado por situaciones de que 50 euros más o 50 euros al men menos te pueden ayudar al mes o, o a pagar una factura. Y, pero al final cuesta mucho más que el, que el dinero. ¿no? Por eso pues estaba preparando ah, más que me ha gustado, tarjeta roja. ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! <risa> ah, pero, eh, eh, está bien que cuentes eso porque... Eh, ¿Cómo evitas eso? Porque es que al principio todos hemos empezado y al, final, y al principio todos hemos cogido... Cosas que no nos gustan y mal Mira, pagas. Yo te, yo te voy a dar las dos principales. ¿no? De, en el curso hablo de muchas más, ¿no? pero la, el principal error es mostrar necesidad. Es decir, el, la gente que se aprovecha de la gente que empieza son aquellos que son capaces de, de detectar la necesidad. Cuando la, Una negociación de ventas uh -huh. tiene que ser lineal. ¿no? Es la diferencia entre persuasión y manipulación. Que tú persuades cuando tú le ofreces algo a alguien que puede pagarlo y lo necesita y manipulas cuando tú eh, eh, intentas que alguien o vas a ofrecerle algo a alguien que no necesita ni puede pagar o con unas condiciones que no puede aceptar y, y a sabiendas de eso, tú le presionas para que termine aceptando. Pero la, la, la negociación en venta siempre tiene que ser lineal, ¿no? es decir, tiene que ser equilibrada entre las dos partes, que sí, que podemos hacer copy, publicidad, marketing, lo que quieras, pero siempre tiene que tener ese equilibrio. Entonces la gente que empieza el emprendedor se sienta con un cliente y si el cliente tiene ciertos tiros dados, se va a dar cuenta de la necesidad. Si esta persona tiene necesidad, ¿cómo, cómo cae el emprendedor? Pues con los errores más básicos, voy a hacer esto por visibilidad, el tener a este cliente me va a traer otros buenos, El que eso, por eso hemos pasado todos. ¿no? Y eso es mentira siempre o le, o le voy, a, o voy a bajar el precio porque si no bajo el precio eh, me va a decir que no, pues que te diga que no no no, no nunca muestras necesidad, eso, eso es lo primero uh -huh. y lo segundo el que el dinero te, tenga, te haga feliz me, me refiero a que cuando tú estés con una persona tú notes que hay cierta química a la hora de trabajar con ella independientemente de que, de que te vaya a pagar mejor o peor, si ves que no es así corre, huye, fuera Sí, sí, sí, sí, no porque por ejemplo los chicos que te estoy comentando tenían un volumen de clientes interesante, pero todos eran muy malos, que les rechazaban los pagos, en fin, un desastre. Y es por eso, ¿no? El, el, el no el por ese miedo de que de, de que tenemos el síndrome el impostor, o el miedo a validar lo que estamos haciendo y demás. Que no, que no hace falta validar nada, ni generar autoridad, ni esas tampinas que se dicen en, en, a los emprendedores, hay que salir a torear, y, o sea, yo no es que sea mutaurino ni que me gusten los toros, pero hay una, estoy, yo es que, en fin, hay una suerte en el, la tauromaquia que el torero se pone de rodillas, con, uh -huh. el, con el capote extendido y abren la puerta y sale el toro como un camión. gallola, ¿no? Eso ¿no? se llama puerta puerta, gallola. Puerta, ¿no? Pues eso, el emprendimiento tiene que ser así. Es decir, que, que no te dé miedo que se abra la puerta y salga un bicho de 500 kilos con, con, con, con dos cuernos, porque así es la vida. Y, y ser consciente de que, bueno, hay que perder un cliente. O sea, lo, lo más importante es que no te preocupes si un cliente te va a decir que no, porque hay más clientes que no lo ganan. Eso es lo primero. Y que hay gente que es experta en eso. ¿no? Género, ese cliente que te viene, que te busca y que te viene, ese es el peor para los emprendedores. El cliente que busca a los emprendedores les halaga y te cuenta que ha tenido problemas con otros proveedores como tú. Eso es una tarjeta roja de libro, ¿sabes? Fuera, penalti directo, a la calle. Me encanta, me, me encanta porque estoy viendo todas las que he hecho al principio sí, sí, y, sí, sí, y sí, sí, o sea, sí, sí. podemos hacer un checklist y vamos haciendo todos sí, la he hecho, ese ese es el buitre que le llamo yo. Que, que suele ser gente que, que son, tienen relativa relevancia en el mercado, que parece que es una empresa interesante, que viene llorándote no, porque porque, porque yo he tenido problemas y tal, lo que te dice conmigo no tendrás problemas para cobrar, cuando alguien te dice que no vas a tener problemas para cobrar da por eso. tarjeta no, roja tarjeta <ríe> roja de <ríe> vivo, fuera sí, sí, pero, o sea, pues ya, ya, ya te lo está diciendo <risa> Te diciendo que, que, que él entiende, o sea, una cosa que no debe. O sea, para, para que tú, tú, tú imagínate, hasta de, hasta de, aterrizamos. Tú imagínate que yo voy a Mercadona, ¿vale? Con mi enano, ¿no? Y voy a Mercadona y lleno la. Y, y mientras voy echando los tomates, le digo a la cajera, Pepi, no te preocupes, que, que no vas a tener conmigo problemas para cobrar. Pepi termina y dice, ¿y si los tengo? Allí hay un guardia de seguridad con una porre, te va a poner calentito, cuñado. Es así. Esa bueno, y la de, y la de eh, cóbrame ahora más barato porque luego te voy a dar Eso, mucho más trabajo. Esa es otra muy buena. No. <risa> <risa> Esa también también he caído yo. No, no, no, no, no. Es Porque volvemos a Pepi la caja del mercadona. Pepi, no me cobres ahora 60 euros. Cóbrame 30, que mañana vendré en un carrito me llevo dos. Y Pepi también dice, ve el de seguridad, está sacando la porra. ¿Por qué tú corría? ¿Por qué tú corría? Que tú corrías, porque no. Oye, oye, me, me encanta. Eh, no sé, es que me estoy viendo ahora la próxima vez. Con un cliente en una reunión, aquí con un bolsillo, y de repente diga, tarjeta roja, tarjeta se acaba la reunión, Y que se queden ¿cómo? O sea, sí, sí. O sea yo, cuando dominas eso de... Eso se llama el, a nivel técnico se llama el proceso de calificación del cliente. Uh -huh. Es una cosa que la gente no hace, ¿no? Es decir, calificar a la persona... Que... Pues estamos más preocupados en llegar hasta el cliente sí. que una vez que estamos con él de calificarlo, ¿no? entonces en, en ese proceso de calificación eh, del cliente que en copy por ejemplo lo podemos hacer de otra manera podemos poner primero el precio no una serie de cosas que, que hace, exactamente que, que ayudan un poco a que pero cuando estamos negociando es decir es más difícil porque está la persona enfrente y tal y, y decirlo en palabras es más complicado y calificar al cliente es clave no porque primero porque te va a ahorrar mucho tiempo es ¿Qué? decir porque tú, eh, en ventas hay otra verdad absoluta y esta te va a parecer muy marciana Rodrigo es que esto lo decía el Pau este, el, el farlopero, coño, el luego Wall Street, el Jordan Belfort. <risa> Jordan Belfort, sí, sí. no Pero tiene un libro, pues, un, o sea aparte de lo que es el personaje y tal. ¿no? Sí, sí, que, que es un personaje. De... no Es un personaje, mejor dicho. Es un gran entendido de las ventas. ¿no? Pero yo, yo puedo tener cosas que estoy de acuerdo con él, otras que no y tal, pero vamos a ver, sabe de ventas y a seminarios y tal. Pero dice una frase que a mí me gusta mucho. Dice que el vendedor de... El vendedor es eh, buscador de oro, no alquimista. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el vendedor va uh, uh, uh, cavando ¿no? en una cueva hasta que encuentra la veta de oro o la pepita de oro lo que sea. Pero no es alquimista, no puede eh, convertir el plomo en oro, como ¿no? los alquimistas. ¿Por qué cuenta esto? Porque él dice que no se puede convertir un no en sí. Es decir, vale. el sí puede estar implícito, aunque te digan no, pero existe ese sí, pero no, nunca vas a hacer a nadie que cambie de opinión, eso es muy complicado. Nuevamente. Da igual que sea con el copio o lo que sea. El, el, con el copio lo que hacemos es acercar más la venta, ¿no? Uh -huh. eh, de, de una manera indirecta, no directa hablando. Pero en el en, en ventas tú tienes que tener claro eso, ¿no? Que, que no puedes convertir los noes en síes. Eso no va a pasar nunca. Tú puedes hacer que alguien que necesita tu servicio decida trabajar contigo. Uh -huh. Pero necesita tu, tu servicio. Ya claro. hay un sí, digamos, implícito, aunque no sea claro. el tuyo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Claro, entonces, entonces, para eso es muy importante descartar a todas aquellas personas que te van a decir que no y que además no, con las que además no te interesa trabajar. Por eso al principio, y esto es un consejo para todos los emprendedores, es mejor decirle que no a muchos clientes hasta que encuentres uno bueno. Y, cosas, claro. y, no, y no meter eso, esos patones de, mira, no me corres ahora mucho que te daré más trabajo, o trabajar conmigo te pondré en la palestra que vas a conocer, o cosas así. Que yo las he cometido todas esas. Sí, patones. sí, todas, todas. o sea pero Claro, pero es que yo entiendo también que al principio cuando estás empezando, que es difícil, estás ahí y, y coges ahí necesidad y demás, pero claro, llegará un momento en el que ya tu necesidad esté cubierta. Sí, pero, pero... Te, sorpre te sorprendería saber... Que una de las cosas que por ejemplo nos preocupamos mucho de lo del tema de, de generar autoridad o la necesidad se vende más cobrando más claro. o sea, en, en un entorno B2B es decir, al de, de, de, que se venden empresas, ¿no? Uh -huh. a, lo, a lo mejor si estamos hablando de, de, una, de algo de consumo doméstico, no sé de, de, de, de, de, que compramos para tener en casa, lo que sea, sí es cierto que el precio va a tener un, un peso más importante pero cuando hablamos de servicio a una empresa ¿no? que es lo que uh -huh. hace el 99% de los emprendedores eh, eh, siempre va a pesar más el precio. ¿Por qué? Porque las empresas que merecen la pena terminan contratando lo que sale más caro. Claro. ¿Por qué pasa esto? Muy marciano, pero, o sea, yo te pongo un ejemplo. Yo me dedico al desarrollo, me al desarrollo web para inmobiliarias. Dentro del abanico de desarrollo web había empresas que lo hacían por 500 euros o la mía que la hacíamos por 15.000. Entonces, claro, cuando a mí me llegaba, no es que estoy interesado en una web, yo el primer filtro es el precio, no hay ningún problema, pero que sepas que el precio una, una, que depende del trabajo, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar a partir de 6.500, no es que es mucho dinero, no pasa nada, lo entiendo perfectamente, hay muchas otras empresas que le pueden ofrecer ese servicio a mejor precio. Te dice, no, pues mira, pues encaja conmigo. Y entonces las condiciones de pago. Nosotros eh, cobramos el 80% o el 50% por adelantado, oye, el, el, un 30% a mitad del proyecto y el 15% al final. Nada, pues no me interesa, no pasa nada. Ya, el segundo filtro, el tercero, venga, no, sí, no hay problema, te ingreso, tal, hacemos esto y tal, ya, digamos que vamos dando escala. Claro. Y entonces ya llegaban a una que al entonces iba yo, me sentaba y le vendía. Pero me quitaba de en medio muchas horas que perdía con otra gente que ni iba a valorar ni me iba a pagar mis precios. Sí. Incluso cuando no era conocido. ¿eh? ¿Es buena estrategia, por ejemplo, eh, lo típico que veo yo que hay a veces que es, es un melón de la típica consultoría gratuita? A mí no me gusta hacer eso. ¿Es un error? Eh, ¿Es una pérdida eh, de tiempo? Es, o sea... La, la gente te dirá y, y, y, y tienen razón, no es que tú le dices al cliente lo que hacer y el cliente no lo va a hacer o todo te hace una consultoría y demás el problema no es ese el problema es que si tú en un, en un entorno empresarial regalas tu trabajo el cliente nunca le va a dar valor ¿me entiendes? o sea, es complicado y nos da miedo porque ahora te voy a decir la otra parte si tú me has puesto el tema de la necesidad pero yo no soy amigo de hacer consultorías gratuitas, asesorías gratuitas, ni yo te llamo y te voy contando y tal, porque es algo que no va a valorar. Es decir, eh, tú, tú siempre date la vuelta, Rodrigo, Dice, tú piensa cuántos negocios, cuántos servicios que tú utilizas te han ofrecido algo gratis hasta que lo has cogido, muy pocos. A lo mejor un software as a service o lo que sea, pero <coughs> cuando estamos hablando de de cosas de un poco más de entidad, al final puedes que tengas oferta, te voy a discutir, pero nunca tanto como para que sea gratis. Cuando tú cobras tan poco o no cobras nada, el cliente nunca tiene percepción del valor. Y el precio, que mucha gente, mucha de la gente que yo formo en ventas para ellos siempre un hándicap, eh, es la mayor generación de autoridad. O sea, tú, te voy a poner un ejemplo, tú estás ahora en Tarragona, pero eres de Albacete, tú uh -huh. vas mucho a Madrid, ¿vale? Vale. Pues tú te vete, cuando estés en Madrid la próxima vez, te das un salto y te vas a Calle Serrano, ¿vale? Sí, vale. Y cuando estés en Calle Serrano, te vas a la tienda de los bolsos Hermes. Y entonces te va a sorprender dos cosas. La tienda de los bolsos Hermes no tiene puestos los precios en el escaparate. Ah, eso claro. Bueno, igual tienen las joyerías que ven los relojes y no tienen el precio. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Porque tú cuando vas a entrar a esa joyería, vas a ah. tener suficiente dinero como para comprar ese reloj. Ahora, tú tienes que elegir si quieres ser esa joyería o un tío con un tenderete vendiendo un reloj chino de 10 euros. <ríe> así, porque al final, al final y esto es lo más importante, el reloj de la joyería de 125.000 euros y el de 10, el servicio que hacen, ¿sabes cuál es? Exactamente el mismo. Dan la hora. Claro, lo que pasa es que hace poco, hace poco leía un post o algo así de que la gente que busca servicios... La gente que entra a Hermes o a comprarse un Rolex no busca... O sea, lo que busca es el contacto humano, el trato humano. O sea, el trato de llegar allí. Hola, qué tal? Siéntate una botellita de champán. Vamos a ver esto, vamos a ver el otro, vamos a no sé qué sí, sí, y tal. Y hacer venga, tacatá. Taca". Y tener un Hermes. Hombre, es decir, está claro, eh, pero, porque, claro porque pero que porque se lo por... puede permitir. O sea, pero, ver, pero me refiero que, que, que valora más el que le traten bien y el contacto humano que él es. Hermes el, tengo yo anécdotas buenas. En el en el caso por ejemplo de yo no tengo nada de Hermes, también, también. No, no, no, no, yo digo, yo conozco a Hermes, o sea, lo he visto en una playa en un cuad ahí, <risa> 80 años ahí <risa> pasando delante de mío y haciéndole él. En Marruecos, vive en Marruecos. Qué arte. Qué arte. Con, <risa> con, con eso te quería decir, Rodri, que te pongo ese ejemplo que son cosas domésticas, pero en las empresas claro. pasa lo mismo, es decir, el, el, el, una yo te, te cuento una salvajada, ¿no? Entonces lo contaba no hace mucho, unos amigos se reían mucho. Una de las negociaciones así más gordas que tuve el año pasado uh -huh. era para hacer el podcast para una gran startup, ¿no? una startup muy conocida y tal. Surgió la posibilidad de, bueno, lo surgió yo, llamé y. Tú lo buscaste. ¿Tú lo busqué, sí, <ríe> ¿no? el, el hacer un, un, un podcast con esta startup y tal. Y en la negociación había un precio sobre la mesa y al final, pues, por una... Los fundadores eran un poco pataterillos, pues me quisieron tocar las narices y yo me fui de la negociación. Yo... O sea, yo... Parto de la base de que si estoy sentado contigo y hemos hablado antes del dinero... Es si... lineal, ¿no? Como dices tú. Es lineal, aquí no hay nada no que discutir. O sea, al final, te pongo ese ejemplo un poco irónico de la cajera de Mercadona, pero es que mismo, uno nunca discute con la cajera de Mercadona con el, el precio de las cosas. Es el no. que es, que te lo llevas y si no, no. Y esa sí. pobre mujer no tiene por qué aguantar tus tonterías que lleva toda la mañana de pie pasando el culo de los yogures. Para... Exactamente. <risa> Entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el, en el mundo empresarial, el precio lo que garantiza es que el que te ha elegido comprar no se equivoca, Es decir, incluso aunque sea una empresa pequeña, aunque sea una empresa pequeña, pero vamos a dar pucho que son un poco más grandes, ¿no? imagínate una empresa, la que sea, que decide tener una web, no, por ejemplo lo que me dedico yo, eh, si, salvo que tenga problemas presupuestarios, es decir, que no facture mucho, si tiene un pequeño presupuesto para tener su web, siempre va a preferir elegir al más caro porque el tener el cobrar más es sinónimo de calidad. Es lo que hablamos del reloj del chino y el reloj de la joyería. Es decir, uh -huh. ¿Por qué? Porque si luego hay algún problema, el que ha elegido esa empresa para hacer la web dirá: oye, mira, mmm, yo contrata la más cara, a mí qué me contáis. Esta es la más cara que había, ¿no? Claro. Yo contrataba la eh, mejor. O sea... efect efectivamente, efectivamente. Efectivamente, para, para tener una descarga de responsabilidades. Por eso las, las grandes consultoras, estas, las Big Four y tal, son siempre las mismas, ¿no? las que cobran más caro. Entonces, claro, si hay algún problema, yo, digo, oh, mira, yo contraté pues, a esta que es carísima. A mí que me contáis. ¿no? <risa> es, es, es, uno de, es un gatillo mental muy marciano pero en el mundo B2B funciona muy bien. Es decir, he contratado a un formador o a un especialista, o hemos puesto un software o lo que sea. yo, el más caro a mí, yo fui elegí el más caro. Yo solo he visto así, así de vez. Ah, de de el hecho, el... De, de hecho yo sí que esa sé, bueno, no, no sé ejemplos concretos, pero sí que sé que hay empresas que cuando buscan a alguien y tú te presentas el presupuesto, muchas veces te descartan porque eras demasiado barato. Y entonces, sí, sí, y les sí, parece, sí. entonces no les parece que seas muy bueno. Literalmente, buen. literalmente literalmente. O sea, lo hablaba el otro día con un amigo que se dedica a un tema de, de, de... de, de, de, de, de, de oficinas y tal, que eh, él ha subido los precios porque si no, no le contrataban. Por eso. por eso. De, de, de, de, Lo ponía un precio muy ajustado y entonces es el, el tener el precio tan bajo iba en detrimento de la visión que tiene el cliente de la calidad de lo que hago. Es muy marciano esto. O, no, no. Es que cualquiera que lo diga, ostras, es como diciendo, o sea, que voy a tener que subir triplicar mis precios para que digan ostras, este tío bueno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es... luego te, te, eso te genera, supongo que eso te genera una autopresión bestial. Depende, porque ahí viene la clave. Es decir, al final tú vas a tener que cobrar lo que creas que es rentable. no Es decir, o sea, lo que creas es rentable. Primero lo que creas que vale, tampoco pasarte. no claro. Pero eh, no ser tú mismo tu primer primer generador de objeciones es decir yo, yo cobro yo cobro caro uh -huh. y este es mi precio esta es mi forma de trabajar porque incluso aunque te digan que no ¿eh? aunque te digan que no al final siempre te vas a quedar en el subconsciente de esa persona porque ya le has interesado por algo no ha podido acceder a ti por el motivo que sea pero siempre vas a tener Oye, me hubiera gustado eso nos ha pasado a todos no, es decir, yo me, me compré me quería comprar que un ordenador que varía 3000 euros cuando éramos más jóvenes, pero no he podido porque en ese momento no tenía la pasta. Me compré porque vi en Amazon y un vídeo en YouTube uno que era muy parecido, pero no, tú al final quería ir bueno de 3.000 euros. pues Eso es así. Sí. Ese, ese sesgo, que no lo trabajamos mucho, eh, está ahí. Y eso significa que a la larga, cuando esa persona tenga el presupuesto y trabajar con esas condiciones, te pagará o sea, claro. Sí, sí, sí. ¿no? Lo, lo que pasa es que eh, cuando tú, por ejemplo... Esto que me acaba de decir de yo soy cobro caro o tal, eso el otro día, eh, en otra entrevista, eh, decía precisamente eso, que él analizaba, era también vendedor y decía que le resultaba curioso que hubiera gente y decía, bueno, yo soy caro, ¿eh? Y de joder, no digas eso desde el principio. Y yo dije, me digo, igual, eso es por el efecto ancla de decir, eh, bueno, yo soy caro, pero luego a lo mejor es el precio y el otro dice, bueno, tampoco eres tan caro. No, o yo, ¿cómo es que sería? Nunca, o sea, yo te lo pongo, mira, yo cobro yo cobro el doble que cualquier formador de ventas el literal eh de, de, de, puesto Vamos, de los que conozco no de la gente con la que me he invertido algunos de ellos muy conocidos el otro día con la publicación de Joaquín yo lo que, la gente que, que no me sigue en LinkedIn la <risa> salvajada que publico <risa> pero contactaron conmigo cinco empresas yo una cosa que no hago por ejemplo que la formación en empresas suelen pedir la que sea bonificada y yo no la bonifico que no, yo no trabajo por el tema del el público y yo no nos entendemos muy bien. ¿no? Entonces, no ofrezco información bonificada. Y eh, lo primero que pongo es el precio. Cuando alguien... ¿Por qué? No digo que soy caro, pero el, me llega el mensaje y estamos interesados y te digo, lo primero que les digo, muchas gracias por el interés, tal, lo, lo primero decirte que el precio de mi servicio es este y estas son las condiciones. Y eso me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no, por lo que hablamos antes de... Para, la no, perder, para no perder tiempo y cuali el, cualificar. Efectivamente. Efectivamente. Eh, hay gente pues, que le parece bien, que le parece mal, que no es que... Eso es, porque, yo también no lo digo en plan sobrado, ¿se entiende? La verdad es que se escapa nuestro presupuesto. Pasa nada, encantado, de doy a lo mejor un enlace si estoy vendiendo algún tipo de formación online y tal, aquí tenéis acceso a mí y tal, siempre estoy disponible para lo que necesitéis, y tal y que cual. Pero estos están amigos. Y aquí Pai y después Gloria. Y yo lo mío. ¿sabes? Es que ¿sabes lo que me pasa? Yo te lo voy a contar, tío. Venga, cuéntalo. <risas> si es, lo estás deseando. <risas> yo, yo, vivo, yo vivo en Fongirola, ¿vale? vale Y hoy, y hoy te he regalado la tarda, tipo, que tú sabes que yo te quiero mucho. <risas> Pero es que ahora, mira, a las, a las cinco y me... Mi nene sale del colegio a las dos. Te ¿no? lo, lo doy de comer, como un poco, termino de trabajo, solo corta de trabajo a las 4 y media Y a las cinco, más o menos... Eh, más, eso lo escribió todo en un mail el, el sol se va bajando así un poquito sí. y de, yo vivo muy cerca del castillo Fongilola, entonces le da las almenas y se pone el paseo marítimo perfecto ¿sabes? ahora que no está mi mujer te lo voy a contar, ahí el espetero el, el, el, el del chiringuito de la caracola empieza a poner la leña ¿no? ya empieza a olear mal y todo ya es veranito y las, esas señoras que nos visitan de los países nórdicos pues deciden que, joder, que hace mucho calor y que, que está, se está muy a gusto muy ligeras de ropa <risa> las hamacas y tal se pone esto espléndidamente y como a mi hijo le encantan los animales marinos pues nos damos un paseo para disfrutar de la playa y tal, no me siento me tomo una cañita me ponen una ensaladilla rusa que habría que ponerle un monumento a mi amigo Bastián que hace esa ensaladilla maravillosa con gambas mi niño se come un piquito de pan todo muy barato y ya llegamos a casa y cenamos y dice, joder, qué tarde más buena mocha. Claro, y a ya lo no. mejor, tío, en una en, en carretillas y elevadores Pérez en, qué sé yo, en Cuenca que son muy majos tío, que no te digo que no pero a tarde no pasa igual, ¿sabes? No, no, eh, <risa> está, de está, de está claro, no, no, está claro No, este pero está bien está bien esa manera de citar porque yo, hay una cosa que yo creo que a veces se habla mucho y no sé si hay gente que le da mucha vergüenza, pero yo muchas veces a un cliente le digo, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Porque sí, siempre. Y se queda, claro, pero pero es un miedo, no, hombre, pero ¿cómo? Es que parece, digo, ¿cuál es tu presupuesto? Porque si me vas a decir eh, 100 euros, digo, bueno, pues ha sido un placer, hasta luego. Pero si me sí, dice pero... bueno, no es, no es problema, o hablemos, o... pero si te dice... 100 euros, cuando tú estás en mente, pero, 1500, lo que has dicho tú, un no, se lo vas a convertir en un sí. Claro. No, pero, pero fíjate, es una cosa que hacemos para otras cosas de manera muy natural y para la venta nos da miedo. Mira, tú imagínate que ahora te llega un amigo y te dice, oye, mira, me he echado un ligue y, y quiero ir a un restaurante bueno en tu zona. ¿Qué es lo primero que le pregunta? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Por cuánta porque pasta, ¿no? es que, Porque hay restaurantes que te van a cobrar 120 euros, otros 60, otros 50, otros 200. Yo, hombre, no sé en, en, en esa zona de Tarragona, pero habrá de los caros que cobren 500 euros por cabeza. Pues igual, ¿no? ¿Desde cuánto te quieres gastar, Pepe? Pues yo vale. una cosita buena, bonita y barata, vale, 60 pavos, este lado. No, este, no te preocupes, hasta 200. Y se lo, un amigo se lo dice de manera natural. Claro. Pues a un cliente igual. O sea, a un cliente es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque además, y esto es muy importante, en el mundo en el que nos movemos y con las disciplinas que hacemos, cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con internet, con marketing digital en general, incluso lo mío que es más tradicional, que es formar en ventas, el cliente no tiene una noción real de cuál es el precio. Es decir, y muchas veces esa noción está muy distorsionada. Yeah. Y, y da igual para hacer un servicio de una campaña de marketing, de copywriting o escribir los textos de una landing o llámalo X. Realmente no saben el valor que tiene eso. O sea, a lo mejor un cliente sí tiene muy claro, imagínate que es una empresa que se dedica a hacer repartos a domicilio pues tiene muy claro cuánto le costaría el reparar los motores de las furgonetas, pero no sabe o no tiene una percepción real del precio de construir una, una web o de que tú le prepares una secuencia de 24 correos para promocionar su, <coughs> sus servicios. Ni de lo que le va a reportar eso, que, que es luego al final el motivo por el cual tú le cobras. Entonces, cuando contacta contigo, tiene un ancla en su cabeza que nosotros desconocemos, que es el precio que él ya le ha dado a ese servicio sin conocerlo. Claro. Por, por lo tanto, es lo primero que hay que hacer. ¿Tú qué te quieres gastar, Pepe? Tanto, mira, que sepas que mis servicios empiezan a partir de este precio. Que igual no debería ser esto lo que tú eh, de, deberías buscar o deberías plantearte otra cosa porque con ese presupuesto no te va a llegar. A mí, yo me acuerdo, uno de los primeros clientes que tuve en la bueno, uno de los primeros clientes, no llegó a ser cliente, pero una de las primeras empresas que contrató con mi agencia de marketing al principio era una inmobiliaria porque quería invertir 17 euros en una campaña de redes sociales. 17 euros Sí, pero como le habían dicho que, con, que, que cada, con, conseguir un cliente en redes sociales costaba 0,35 había hecho sus cálculos y con esto tenía 100 clientes no me acuerdo tanto me era la cuenta, era un poco absurda pero, así es, sí, claro, claro, sí, pero ¿tú qué haces con eso? Es decir, ¿cómo lo explico esta señora? Una, una señora digo, primero, yo, yo le voy a cobrar por gestionar la campaña, por diseñárselo, por hacer la Londres, y tiene un precio. Y luego, aparte, Google, o sea, perdón, en este caso, Facebook, no sé sea, ¿qué era Meta? Digo, Meta le va a cobrar el precio que usted quiere invertir diario. Con lo cual, digo, ya le avanzo que es que con 17 euros no, no empezamos. <risas> tal vez no... Ah, no, no, pues que, claro, pero ese ancla, es decir, lo tenía esa mujer, claro. por ese desconocimiento. Eso lo digo muchas veces. Es, es importante decir al principio siempre cuánto cuestan las cosas. No, entonces, no. Eso ha sido. ¿no? Eh, y... está, está claro. Oye, eh, vamos a retomar tu negociación con la startup fallida, que no has terminado de contar. No, no, me fui, me fui, me fui. Y, y punto, está. y ya no hubo más negociación. No, ni, no, no, ni, oye, ni, esto ni, lo fuera. afuera. Ni, ni, hola, ni adiós. Me fui, además... Yo, te voy a contar, yo soy muy atípico. Era verano, hacía mucho calor. Yo fui a esa negociación en chanclas y en bermudas en una gorra. No, no me suelo poner traje nunca, nunca. Muy raro, muy raro. Pues a lo mejor cuando voy a cenar con mi mujer de bonito. Pero ya está, ni, ni para el banco. Pues creo que no es necesario. ¿no? Es una cuestión mía. Y el, el proyecto era muy complejo. ya vi, Estamos en una fase donde se habían negociado varias cosas y tal. Y quedaba pues, el remate final porque hace falta una parte del presupuesto para comprar materiales. Uh -huh. Y los fundadores, pues eh, se querían pasar de sobra. Yeah. Y entonces, o sea, sinceramente, eh, no me hacía falta. sí, yo tal, y me fui. O sea, yo me acuerdo, pues esto era todo, todo como muy paradójico. En medio de la reunión me levanté, dije, muchas gracias, no me interesa a Dios. Y yo iba con mi chancla, placa, placa, porque el director de marketing y me decía, espera, espera. Y me fui, y hasta hoy. No, no, pero que es así, tengo que decir que me ha llegado a pasar que en este caso, uno de los directivos, que no eran los fundadores, uno de los directivos me llegó a contratar después para otra cosa a otra persona que estaba. Pero no, no, yo no, en eso no, no. Yo, yo soy Rodríguez de no necesitar, claro. eso lo dice Jim Camp en, en sus libros, no es decir tú nunca puedes salir a vender o en general en vivir, necesito cerrar ese trato, necesito hacer esa venta necesito ese ordenador, no, no tienes que cambiarlo por el quiero, quiero eso, si sale bien y si no, pues nada pues otra cosa mariposa porque conforme yo cerré esa negociación abre otra ah. es decir el, el, el, lo importante en la vida y en el emprendimiento y en el, en el mundo es, es saber, tener claro que tienes la capacidad de no aferrarte a una cosa y abrir otra que eso lo he visto mucho, ¿eh? he visto mucha gente por ejemplo que tienen un proyecto startup que a mí en el universo startup no me hace mucha gracia pero que están eh, muy anclados en que iban a tener estas pampinas de la ronda de financiación y tal, y, y que como que si eso no salía se acababa el mundo. Si tú tienes algo en tu vida que si no sales se, se va a ir toda toma por culo tienes un problema serio, ¿eh? porque mmm, por estadística, vale. mmm, aunque sea uno a uno, es decir, tienes un 50%, hay, hay un porcentaje, un 50% es un porcentaje muy alto de que puede pasar algo. Y si tú, no sé cómo decirte, es, es jodido eso. ¿eh? Ah, oye, mira, eh, no te voy tener un plan B, pero saber decir, mira, esto si esto no me sale, eh, que nosotros, tú y yo, que tenemos unos cuantos años, nos hemos reinventado profesionalmente muchas veces eh, eso es un ejemplo, es no es que si no tengo este trabajo se va a caer el mundo no, no, hijo, no. o sea, tú vas a perder tu trabajo al día siguiente va a amanecer va a... El, el cartero va a repartir las cartas el barrendero va a barrer a... igual, igual que el de o sea, lo único que donde tú ibas a trabajar ya no va ya me voy a me voy a Fuen a poner espetos sí. se paga muy bien, tío. no te creas sí, sí. Eh, sí. se paga se paga estupendamente porque hay mucha demanda, ahora les han puesto las la, la, la, la, no se espetaba antes en unas barcas de madera vale. y el espeto se hacía con caña. Y la Unión Europea en su... En fin, a, lo ha prohibido. Sí. Y entonces ahora han tenido que cambiar todas las barcas y ponerlas de metal. Creo que queda alguna de madera. Y los espetos, ponerlos en, en metal. Y ya no ido al pescado, tío. Claro. Hay gente que se lo pasa por el forro de ahí y los pone con caña, pero. Eh, sí. O sea, tú imagínate cómo será que el periódico aquí que más se es el sur llegó a sacar un hashtag en Twitter que era yo espectador con caña, ¿no? bueno, para defender algunas tradiciones malagueñas y tal. Y eh, se dan cursos, tío. Han hecho, hay dos escuelas de cocina que dan cursos para hacer pescado, no solo respecto espeto, suele ser de sardinas, sí. pero dan, dan cursos para ser espetador de todo tipo de pescado. Y ya te digo que se paga muy bien. ¿eh? Porque... O sea, ser espetador, es qué, bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, porque el que espeta solo espeta. No, no está sí, en la sí. cocina y sale para. No, no, está en la barca asando pescado. Y claro, por tío. ejemplo, y sí, sí, sí. Por ejemplo, estás idea en el de La caracola es que ahora lo han puesto muy bonito, han hecho otros chinguitos de oro y tal. Bueno, no te creas, yo, son, yo ya las sé los, los extranjeros cenan muy temprano, cenan seis y media, siete. los extranjeros bajan a cenar y cenarte un besugo al espeto, pues vale 60 pavos, ¿eh? o sea, que, sí, no, sí. no, que, que no, no es una tontería. ¿eh? O sea, no, no, que... sí. Ba ba o sea, barato no es, pero claro, lo pagas. Lo pagas. A ver, o sea, y... ¿no? El sitio. eso, Efectivamente, efectivamente. Guau, yo voy a un sitio en Tarragona que se llama La Sardineta, que está muy bien. ¿Hacen espetos eh. también en, en, en la, en la en Tarragona, tío? Eh, no, pero es, espetos no, pero tienen pescado fresco y demás y tal. Y buah, ahí hacen una paella de calzots. Oh, eso no he probado nunca, no, tío. Eso tiene pues, que está... eh, Espectacular. Yo la probé, que dije tal, y dije, madre mía, qué bueno está esto y o que lleva solo pero... los sí, calzos? tiene la salsa romesco ya está? No, no sin salsa romesco y tal, el arroz y todo eso y tal, pero muy buena, ¿eh? muy buena. Tienes que, tienes que probarla si vienes por ahí. Sí, eso, eso tengo que te Ya te llevo yo a la sardineta y, y lo pruebas, y lo pruebas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sigamos con ventas. Entonces, eh, ¿cómo te has formado o ya suficiente formación tenías desde los 16 no, años? No, desde no, el mercadillo, estás te, eh, te te diría... en el mercadillo y demás. Fíjate, te diría que no, me he formado mucho, porque cuando empecé, eh, yo recuerdo uno de los primeros trabajos que tuve era vendiendo alarmas. En general, aquí las empresas dan muy poca formación en ventas, muy poca, salvo que sea una empresa muy grande y tal. Aquí la empresa te da el catálogo, te tira a la calle y... ¿Cuando dices aquí es en Málaga no, o en España, España. en España? En España, en, en España, España, ¿no? Al comercial le dan muy poca formación, la formación muchas veces es ir con un compañero a ver lo que hace el compañero y tal. Y yo me obsesioné, porque soy un tío muy buen estudiante. Yo estudié magisterio como tú y tengo la licenciatura de Historia. Ah, vale. Y, sí, sí, yo estudié magisterio una especie de muy marciana. Yo estudié magisterio de y lenguaje. Ah, Entonces, bueno, esas, sí, hay, sí. Estas marcianas que, que hicieron en los noventa. Y yo he sido siempre muy buen estudiante. Me gusta estudiar, saca buenas notas y tal. Entonces, con el tema de las ventas me obsesioné, eh, tanto en mi etapa universitaria como ahora en mi etapa profesional. Entonces, leía mucho. Primero empecé leyendo, leyendo muchísimos libros de venta. He de decir que, sorprendentemente, hay muy pocos libros buenos de ventas editados al español. por eso que siempre... Eh, eh, bueno, ahora ya sí, ¿no? Están, por ejemplo, los libros de de mi buen amigo Santiago Torres, que es un maestro de las ventas, y los libros están en Amazon, son fantásticos, los de Juan Caraballo pero cuando yo empezaba no existían, porque yo no, uh -huh. no habían escrito sus libros y tal. ¿no? Y yo he dado cursos, con, sobre todo en, en, con gente de Estados Unidos y tal, que, porque la venta también hay muchas fórmulas de venta, muchas formas diferentes de vender, eh, como hay diferentes formas de hacer copy, o como hay diferentes historias. Yo me especialicé en prospección, Concretamente, prospección telefónica, no las llamadas de esas que te hacen los de Vodafone el yeah. mediodía, que es para matarle sino en prospección telefónica sigue siendo una muy buena forma de vender. El, el consejo de clientes a, a base de llamar por teléfono. Y, y todavía lo sigo haciendo. O sea, yo, yo no voy de soy el que más sabe, ni mucho menos, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo lo primero es que hago es que predico con el ejemplo, es decir, uh -huh. sigo vendiendo, porque vendo para mis empresas y tal, aparte de lo mío, y me formo mucho. Y me he ahora me voy a ir a Italia, que viene Jeff Bloom que es un, un tío que es muy, muy pro, del el autor del libro Fanatical Prospecting, uh -huh. que tiene un podcast de venta muy, muy interesante en, en Estados Unidos, se llama Sales Gravy, y me va a dar unos seminarios en Livorno, no sé, y sí, vamos, casi, casi lo tomo hace ropa y no me dos días y y asistir, y eso que yo hablo en inglés de los respeto. <risa> pero... <risa> sí, sí. pero seguro sea... que hablas bastante mejor de lo que dices <risa> te sorprenderías, te sorprenderías, pero me gusta estar al día de esas cosas bueno, el, claro. el, el, lo que hace la gente y tal y, y, y siempre estoy probando cosas nuevas, y mira, hecho estoy haciendo esto y tal, Vamos, fíjate el, el último proyecto que he lanzado es un fanzine eso un te cuento... iba a hablar, ahora que le hablaras de, claro, de tu proyecto pues, es, eh, ahí cuento cómo vendo en el fanzine eh, no es un curso, ni es un infoproducto, ni nada. Es una revista de 24 páginas donde yo cuento las diferentes cosas que vendo y las diferentes formas de vender que tengo cada cosa desde que empecé. Es un fanzine y un podcast eh, premium, es decir, un podcast que solo tiene acceso a los escritores del fanzine. Y en el primer número, por ejemplo, voy a explicar... Eh, porque eh, yo también me especialicé en el tema de marketing directo, voy a hablar cosas del marketing directo. Uh -huh. Como yo rentabilicé mi primera lista de correo, que es la primera que empecé con el tema del, del método Senfield, del copywriting, uh -huh. tenía 216 suscriptores y lancé dos infoproductos hasta el punto de que logré rentabilizar hasta 3.000 euros cada mes esa lista. Con, esa, con ese volumen tan pequeñísimo de suscriptores. Y entonces cuento el proceso, cuento por qué pasaba eso. No, porque además el, mi copy entonces <ríe> era muy malo y tal. Y explico una serie de factores que influyen ese, ejemplo, ese artículo primero, por ejemplo, para la gente como tú que os dediquéis al copy, es muy importante. Yo creo que es una cosa que, que os va a ser muy útil, porque vais a entender cuáles son los tres factores claves a la hora de que, de que eh, una lista de correos sea rentable. Vendas lo que vendas, pero especialmente eso de, que es el tema del copy. Claro. Y luego explico dos teorías, bueno, una anécdota de Gary Halbert, y luego una, una teoría de Kevin Kelly, que fue uno de los fundadores de la revista Wired en, en Estados Unidos, y las uno a las dos para que lo veáis con sentido. ¿no? Y luego os pongo ejemplos de grandes copywriters, muy grandes, porque mide un 1,98, que al igual que nosotros no utiliza mucho el peine para que ya, digamos, si leemos todo, ¿no? Y todo eso no tiene nada que ver con el copy. O sea, lo que yo cuento sí. no tiene nada que ver con el tema de gatillos mentales, de tal, sino, sino con un, unas cosas eh, importantes a la hora de construir la lista y trabajarla uh -huh. que a mucha gente se le pasa. ¿no? Y, que, y, que, y que son, digamos, claves a la hora de rentabilizar. Luego cuento también una acción de marketing que hice el año pasado para vender un infoproducto en empresas, uh -huh. que fue diseñar una carta, eh, mandé una carta a 45 empresas, y cuento todo el proceso, cómo se hizo, la rentabilidad que tiene y demás. Cuento mis procesos de prospección telefónica, por ejemplo, cómo lo hago, y, y luego cuento una cosa que oh, a ti te gusta, que es cómo diseño mis publicaciones en redes sociales. Vale. Es decir, ¿Y por qué hago eso? Es decir, porque vale. yo, yo tuve un, cuando empecé en el mundo del marketing digital hice muchas formaciones muy caras de estas de Vilma Núñez para aprender a utilizar Instagram y tal, y publiqué mucho durante mucho tiempo y perdí mmm, los mucho nervios y, y, y el dinero. <risa> y entonces explico mi fórmula, no de, primero vale. de elegir la red social adecuada como planific... o sea, no no es tanto porque yo no tengo un calendario de historia. por ejemplo el otro día de Joaquín pues me levanta a la mañana y se me ocurrió no me senté en el ordenador porque lo había visto a Chava contar un chiste o esas cosas que hace yo creo que no soy muy futbolero tío pero lo no, había visto tampoco, en un programa. yo, yo tampoco eh yo sido futbolero tío pero lo había visto <ríe> contar un chiste y me hizo mucha gracia y dije yo coño pues tiene pues, coño Joaquín es del Poto Santa María tiene un gracejo que eso tiene la gente de Cádiz claro. y se me ocurrió dios coño y, y, y, y, junté tres ideas pero lo importante no eran las ideas sino el proceso Es decir cómo yo eh, consigo haciendo publicaciones muy gamberras, porque tú dirás cómo son mis publicaciones, son muy gamberras, muy provocativas, eh, despertar el interés de empresas que contactan conmigo, pues pa, o gente que se suscriba a la lista, o gente que me los servicios. ¿no? Claro. Eh, publicando muy poco. Yo estoy publicando, ¿tú cuánto estás publicando ahora en LinkedIn, Rodri? Yo ahora estoy publicando bastante, porque estoy haciendo muchas pruebas, estoy publicando una vez al día. Yo estoy. Yo esto es una vez, la... vez a la semana, a lo mejor, ¿no? Una más... vez una Entre una y dos veces a la semana. Claro, porque. porque... Estoy dejando que las publicidades, o sea, las publicaciones, eh, digamos, eh, duren más. Y me está funcionando muy bien. Y explico también como prospecto en LinkedIn, sí. los mensajes gamberros que mando y, claro. en fin, y, y cosas que ver a la gente. ¿Tú cómo las has podido mandar a este señor? Se lo ha mandado y me ha contestado. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Está, está bien. Pero eso, yo estoy aprobando mucho y hoy, justo, bueno, cuando salga la entrevista, habrá pasado ya una o dos semanas y he puesto un poco de. El gancho era cómo quedan cómo publicaciones en LinkedIn para petarlo. Y puse eh, que te dé lo mismo. <risas> que sí, yo no, no, de, sí, lo he leído. Pues, lo he leído. Sí, pues, no, no, esa, por, por, verás, porque es que es así. Es que eso es importante. Yo, eh, soy amigo Tony Gómez, el mentor de LinkedIn y tal, y eh, analizamos un poco el impacto de las publicaciones. Y no es la, la, lo importante de una publicación no es tanto el número de likes y de reacciones, porque de los likes no se comen. Volvemos otra vez al Mercadona, a Pepi, a la de Seguridad. Ahora, Pepi, mira, te traigo aquí un puñado de likes del LinkedIn. ¡Ah, no, guardia, se ha acabado por claro. los, likes no se... los likes. no se comen, sino el que te sirva de palanca para conseguir clientes. Eso es lo más importante. Sí, de Entonces, hecho yo las miro... Sí, sí, sí, sí pero no. Y yo tú tengo publica publicaciones que tú ves, y dices, joder, si apenas tienes comentarios si apenas... y me han funcionado muy bien para vender, y otras que han, se han viralizado y no me han valido para nada. A mí, no han... a mí, yo el otro día me fijé mucho en eso que estás diciendo tú y me pareció muy curioso porque yo el otro día hice una publicación que, lo típico, impresiones, y ves ahí, tenía 500 que dice, bueno, nada. Pero luego, ves ahí, ves ahí, 43 personas han visitado tu perfil. Y dije, y dices, eh, ostras, o sea, dices, solo 500. Claro, que luego me quedé con la sensación de, joder, si en vez de 500 impresiones hubiera tenido 20.000, igual no en vez de 43, hubieran sido. Pero no funciona, sí. no funciona creo, así. Creo. No Creo. Y de hecho, últimamente me pasa eso. Eh, esa que he puesto que te digo yo del de, post y tal, eh, 20, 20 personas han visto tu perfil. Y te dices tú, bueno, pues esto, igual me, a mí me conviene más esto, que la vean cuatro, pero los cuatro visiten mi perfil y me digan, oye, quiero conectar contigo, y hablamos, que no 50.000 y... Okay, es ¡Qué guapo eso, que eres, eso, Rodri! Eso es, eso es clave. Es decir, al final, yo, yo te pongo en mi caso, cuando empecé con la agencia hice dos eh, seguidos estrategias de inbound marketing. La primera fue hacer el podcast de marketing inmobiliario y la uh -huh. segunda publicar, todos los días en Instagram. Todos los días que publiqué, no sé, un año y medio, imagínate, 600 publicaciones. Más. Un, además eran publicaciones muy curadas, carruseles, nada del Canva, patata, no, no, con Illustrator, con fotos recortadas, contenido de valor, un copy larguísimo con los hashtags del momento, yo volviéndome loco con el, se llama el Insta Blade y tal, mirándolas... La, la, y escucha una mierda tenías, en tenías en esa época tenías melena ¿no? y lo, per, sí, lo, me, per, no casi, lo perdiste diría que sí pero no, no, no <ríe> yo me quedé calvo muy joven pero que es igual que, que, que, sí, que sí. me tiraba mañanas enteras para hacer un puñetero carrusel de Instagram y luego la repercusión era mínima, ni siquiera para obtener oyentes para el podcast y sin embargo el podcast me funcionó muy bien ¿no? Uh -huh. o sea, yo me hice muy conocido en el sector eh, debido al podcast que nada tenía que ver con lo que publicaba en LinkedIn. Ajá. yo Hoy, se lo, hoy he, estado, he entrevistado en mi podcast en esto de vender, entrevistado a mi que es por ejemplo, el podcaster, por y le, le he puesto el ejemplo de mi mujer. Mi mujer está sacando un proyecto personal que se llama Felicidad Digital. Uh -huh. que es un proyecto de, para dirigir a los padres, para que los niños no se enganchen a los móviles y a las consolas. Y, y entonces ella ha empezado una estrategia en Instagram para publicar Reels. ¿no? Y tiene Reels cuyo alcance es brutal. O sea, tiene uno que creo que tiene, pues como te estoy diciendo, medio millón de visualizaciones. Medio millón. Sí, es una burrada, eh, 8.000 likes y tal. O sea, y no le ha servido, Rodrigo, agárrate a la silla ni para conseguir seguidores. Es decir, que miramos, digo, bueno, por lo menos para que la gente te siga en la cuenta de Instagram, ni para eso, tío. Sí, sí, ¿por qué? Y aquí viene la segunda parte, porque ese tipo de formatos, TikTok y tal, que está ahora muy de moda no están creados para generar interacción. Claro. TikTok no favorece la interacción. Lo que favorece claro. es que vayas haciendo así, que te quedes mirando un vídeo y que le des para arriba. ¿Qué es lo que hace TikTok? Que cuando miras tres vídeos del mismo tema, imagínate que... Te lo que, recomiendo. Eh, uh -huh. si, se nota mucho, por ejemplo, cuando te quedas viendo la escena, o de estos que cuelgan escenas de serie, tú imagínate que te quedas viendo una escena de una serie, no sé, de los soprano en inglés, porque te has saltado el vídeo. Uh -huh. Si la ves entera... Te empiezan a aparecer una y otra vez vídeos, de pero no, no favorece el que le des a me gusta, al que dejes un comentario, lo que sea, para nada, para nada, no, claro. no, para nada, para nada. Es para que, nada. claro, a ver, teóricamente yo recomiendo hacer haces TikTok, pero con la estrategia de llevarlos a Instagram, eh, fi, eh, hay más interacción. Quizás, quizás. Yo, yo lo primero que aconsejo, esto otro avanzado de es que uno tiene que estar bien en la red social en la que sea claro y elegir cuál es aquella que para él es más interesante eso es está decir, claro yo, yo no es que no esté en Instagram no es que no esté en Twitter pero ahora para mí por el público que he, que he dirigido para mí es más interesante LinkedIn no, que no es una claro. red social de tan, de tan más y a partir de ahí centrarte en esa red e ir de menos a más hacer un poco lo que estás haciendo tú ir probando, prospectar, mandar mensajes porque una cosa que no... Se suele hacer en las redes sociales, que es mandar mensajes, ¿no? Debe mandar un mensaje. A la, en el caso de LinkedIn es que te lo permite, ¿no? Cuando quieres conectar con alguien, claro. le mandas un mensaje de bienvenida lo que sea. Y, y, y haz lo que hay que hacer en lo social, que en el social selling, que es interactuar, hablar, generar conversaciones y demás. No obsesionarte tanto con las míticas y tal, porque, uy, cuidado. Claro. para mí la métrica que más me, me, me obsesiona es cuando meto la tarjeta en el cajero y veo cuánto cero hay voy claro. sí, a <risa> esa... poder pagar la caña <risa> porque esa, porque esa estamos lo mismo esa es la, la, <risa> claro. esa claro, es la más es. importante está, sí. está clarísimo y entonces una, una pregunta porque eh, me interesa has hablado del fanzine que me interesa muchísimo y lo del de, tema de tu formación de ventas, cómo es un poco el proceso haces acompañamiento no, es online, yo, te plantas yo, allí con tus tu chancla. Yo, no me hago nada. Sí. yo doy formación en empresas, entonces la formación se adapta un poco al tipo de empresa que sea. Eh, generalmente no es que vaya yo con los comerciales, salvo que me lo pidan, salvo que me lo pidan, y doy una formación en la que vemos por, las, por un poco lo que hemos hablado, las de la venta, analizamos las cosas importantes, definir al cliente, tal, cual, esas tarjetas rojas famosas que hemos hablado. vale Y... <coughs> En el caso de un comercial, hemos hablado de los emprendedores, para un comercial le pasa lo mismo. Como tiene claro. un director comercial que le exige tener unos resultados, eh, eh, eh, le mete presión. ¿no? Entonces esa presión abre las puertas a los clientes tóxicos. ¿no? Claro. Siempre. O sea, y hay muchas formas de prospectar. Generalmente lo que hace mal la gente es prospectar. Es decir, buscar no entender que si tú tienes un negocio, tú todos los días tienes que reservar una hora, una hora y media, dos horas para conectar con gente que sea susceptible de convertirse a tu cliente. ¿Por qué? Porque si lo haces todos los días, de manera continuada, aunque sean vías en las que no la conversión sea muy baja, uh -huh. al final terminarás encontrando clientes. Entonces, si, eh, yo, yo te pongo un ejemplo. Eh, llamando. En, tú Imagínate que tú mañana decides llamar por teléfonos a empresas para eh, ofrecer tu servicio de copywriter. Tú me dirás, estás loco, Calvo, ¿qué te has Te han puesto la cerveza. Pero sorprendentemente, aunque tú no tengas conocimientos de televenta y tal, si lo haces de manera disciplinada y haces un número de llamadas al día, van a pasar dos cosas. La primera es que poco a poco y con cada llamada vas a aprender un poco más cómo funciona. Va a mejorar tu mensaje de venta, lo que le digas a la persona que te escuche. Y, tal. y al final, si haces ponte 20 llamadas al día, al final de mes habrás hecho 600 llamadas. En dos meses habrás hecho 1.200, en tres meses 1.800. Con una conversión muy baja, la más baja, el 1%, uh -huh. con 1.800 llamadas has conseguido 18 clientes. Okay. Si ese es el precio medio de un cliente, ponte que sean 2.000 euros, estamos hablando que por hacer esas llamadas, esas dos horas, has facturado 36.000 euros sin saber nada, ¿eh? sin que yo te enseñe nada, ni... Mira, visto, eh, contado así, o sea, eh, suena claro. maravilloso, de, ¡ostra, venga! Eh, que, que, ¿cuál es, ahí cuál es mi parte, ¿no? Pues que en todo ese proceso hay muchas cosas que ayudan a que ese 1% sea más alto. Que empieza, pues, pues, a elegir el cliente, mejorar el guión de ventas, eh, sí. tener una base de datos jurada, en fin... La parte, la parte técnica y tal, ¿no? Pero se puede hacer. ¿no? De hecho, se hace y hay miles de empresas que se... O sea, a la gente le da mucho esto de la atención, sobre todo porque ahora la venta se ha puesto como muy digital, pero las empresas te venden por teléfono. O sea, yo el otro día fui, contratamos para un cliente, la suite esta de Google G Suite, se llama lo que sea, y yo ¿Mm? terminé hablando con un comercial de Google por teléfono. Sí, sí, y el otro día... El... Cerrando una, porque ya no hacemos apenas publicidad online, cerrando una de las últimas campañas con Facebook, a mí me llamó un consultor de Facebook para venderme más publicidad, es decir, Facebook te vende por teléfono, <ríe> es que hay que tenerlo muy claro, es decir, el teléfono sigue siendo una herramienta muy buena para vender, no claro. que tiene una serie de procesos que te mandan un mail, vale pero que no no que incluso está, te hablo de estas empresas grandes gigantes no del mundo tecnológico que entendamos que ellos tienen gente que habla por teléfono para vender en el caso de, de Google en el G Suite y en el caso de Facebook que contratáramos más más, invertiríamos más en los anuncios. Así, ah, claro, tío, o sea, es que no, no, no hay que Ajá. perder eso. Y cualquiera, sea lo que sea lo que venda, sí, no. ¿cuál es la diferencia? Que te dije llamar a la persona adecuada. Es decir, ¿dónde es molesta la televenta? Cuando tú recibes una llamada y lo primero que escuchas al otro lado es esta frase que odio. ¿Es usted el titular de la línea? Yo, tío, lo has liado, es que tú no sabes a quién está llamando, si molestas si y tal. si tú estás llamando a una empresa que puede necesitar tu servicio, mira, soy... Muy buenas, soy Rodrigo Marín. Quiero hablar con el responsable del área de marketing porque quiero ofrecerle mi servicio de copyright. Ya estás hablando con alguien que te puede contratar, que puede estar interesado. No, es de, de, hecho, de hecho, la gran pregunta esa que has dicho tú de ¿o eres el titular, yo siempre digo no. Y entonces dice, ah, ah vale, hasta luego. Yo No, no, no, pero a mí me hace mucha gracia. Hola, Tan, no sé qué más, te digo, y le digo, perdona, pero es que no soy el titular de la línea. Entonces me dice, Ah, eh, vale, bueno, pues gracias. Ya está. <risa> el otro día conté un correo porque una, me llamó una chica que se llamaba Rosana, creo y lo hizo tan mal, tan mal que me quedé callado y le dije, no me acuerdo que lo conté en el correo exactamente respecto lo que le había dicho y se suscribió a la lista, te hice muchas gracias porque, porque es que era yo te digo, la antiventa, antiventa total ¿quién te ha enseñado esto? Voy a, voy a voy a suscribirme tal. Pues, sí porque, porque al final oye te, te, te, no entiendo es como los chicos estos que venden suscripciones de las ONGs por el por las calles o sea, a una hora pero que en Málaga Madrid muchísimo tratando en los médicos fronteras y tal pues los pobres no venden una mierda la gente les, les rechaza mucho y tal yeah. y, y oye conocer determinada o sea a mí en sí mismo el planteamiento me parece muy falso a mí no me... Esa es lo que se llama la venta residual, no tengo un nombre así, venta al arrastre. Pero en el caso de las ONG me parece muy falso porque utilizan ese tipo de chicos yes. para que den el aspecto de voluntarios, cuando en realidad son gente que cobra por estar vendiendo. Sí. Pero claro, tú pones a dos niñas eh, con las coletas, jovencitas, con el, con el ponchito este de la Cruz Roja, y, y además como les señalan ellos a entrar, hola, qué tal, guapa así como muy simpática pues el, la persona que va andando por acá tiene la percepción como que es un voluntario, no no es un voluntario, un comercial, que te quiere vender la suscripción a la Cruz Roja, que oye que hacen una labor fantástica y tal, pero que a mí no me parece una venta muy ética. Sinceramente. Entonces... Bueno, eso, vende, ¿vende de formación? No, no, yo no trabajo con <risa> ONGs. <risa> Así que nada. Pues oye, Jorge, ya llevamos casi una horita, hora de spam de valor. Eh, nada, mi web es jorgecoronado.com, Jorge Coronado, lo van a encontrar en redes sociales, pues ahí mi cara ahí en LinkedIn en Instagram y en Twitter, en LinkedIn es donde publico más y publico mis salvajadas habituales de la semana, lunes, martes conforme me da, ¿no? una mañana, da? sí, sí, con una mañana hablo de vende humo y en otra pues hombre, salgo yo. La del Betis que me gustó mucho como que, ¿no? Salgo yo vestido de, de Joaquín el del Betis, aunque no he mi... como puse, no, no al fútbol en mi vida, sí. Julio. <risa> Y la semana que viene no sé qué publicar, ya me lo inventaré. Y poco más, eh, tengo un podcast que se llama Esto va de vender, donde hablamos de, de ventas con gente que sabe mucho de vender como tú y donde <risa> ha pasado pues, prácticamente todo el mundillo del, del, de la venta física y digital casi todos han pasado por allí han dejado su, su impronta. Y poco más, si, si tienen empresa y quieres que vaya a daros una charla, pues me escriben porque ahí en jorgecoronado.com están todos mis datos y yo ya les voy contando. ¿no? Les claro. enseño Eso sí que no me pongo nunca chaqueta y a mis formaciones voy con gorra y no llevo PowerPoint porque no me gusta. Sí, sí, pero no, no, no, no sí. eh, yo, yo no tengo camisas o sea que me, me yo, co... te, yo me tengo alguna porque siempre hay una boda o algo que te toca las narices pero ya te digo que no el mundo chaqueta corbata no no no, pero, no. tengo creo que tengo alguna camisa pero de cuello Mao no, no. esas que son, es que, no, sí, que sí, somos, sí. somos porque estamos calvos, tío. somos unos hippies. Es que somos unos hippies. Ven. Bueno, no sé, mira aquí, aquí, ya ves tú, aquí haciendo <risa> una entrevista con el gato ahí <risa> con la camiseta surfera. Mira, claro, claro, por eso te digo que es, es así. Somos muy felices. Así somos que difícil. nada, pues oye, Jorge, un placer. Y nada, nos vemos. Te sigo leyendo a ver qué, bueno, te, te leo en tu newsletter y a ver qué próxima publicación haces en link. ¿Vale? A ver qué se me ocurre. Un abrazo muy fuerte. <ríe> chao. Adiós. Chao, chao. chao.